Vamos a poner el papel aquí. aquí. Listo. Y vamos a contarle a los amiguitos del canal. Del canal de, de suscriptores. Sí, de Leo. De Leo Bar. Art. Eso, muy bien. Vamos a construir y un. un origami. Vamos a hacer origami con los niños. Origami sí. Los vamos a enseñarles alguna figurita eh, con origami. Sí. La técnica del origami es de doblar el papel. Sí. ¿Sí? Vamos a doblar el papel y vamos a hacer una figura, listo. Sí. Vamos a hacerla juntos. Sí. Bueno, puñito. Listo, vamos a hacer un globo. Papel vamos la la la la la, la la la la la. Listo, manos a la obra. Listo, primero, las medidas de este de esta hoja de papel que puede ser cualquier hoja de papel siempre y cuando sea bien maleable bien manejable es de en este caso vamos a ver cuánto tiene para que los amiguitos eh, utilicen una de la misma medida tiene más o menos 25 centímetros tiene más o menos 25 centímetros de esta hoja Yo mido la mía. que es rect claro que sí mira mide la tuya de esta hoja que es rectangular la mía, la mía mide 15, 10, 14, 40. 15.014.40 Bueno, esa está muy grande Bueno, entonces, tenemos una hoja rectangular Y lo que vamos a hacer es convertirla en un cuadrado ¿sí? es, neces es necesario eh, marcar muy bien los pliegues, los pliegues Para que eh, la figura vaya dando la forma que nosotros queremos Entonces, vamos a tomar el extremo superior ¿sí? De la hoja, ¿sí? lado derecho Este, donde está la cabezota del dinosaurio y la vamos a llevar hacia el centro de la hoja ¿Aquí? ¿Sí? sí, así Eso, mira, hacia un lado Hacia un lado Así Eso, ya te voy a ayudar Eso, listo Hay que marcar, sostener Con el dedito, con la yema del dedo Puedes marcar Y luego para repasar Con la uña Lo Lo presionas para que te marque muy bien el pliegue Listo Esta partecita que nos sobra acá La vamos a recortar Si, sí, vamos a recortarla Recuerda que eh, Hay varias formas de recortar En este caso vamos a usar la tijerita Y Bueno, mucho cuidado Debes tener cuidado con la tijera Es un elemento que se puede Convertir en un peligro Listo, vas a cortar. ¿Estás seguro que vas a cortar por ahí? Papi. Vamos a retirar este animal de acá porque nos está perjudicando un poco. Listo. Muy bien, ya recortaste. Muy bien, ya recortaste tu figura geométrica, listo. Ahora tenemos un cuadrado, pongámoslo aquí mientras tanto, ahora tenemos un cuadrado, tenemos un pliegue, un cuadrado que se convierte en un triángulo. Vamos a repetir esta acción hacia el otro lado por la línea que ya marqué, listo, la llevo hacia el extremo sí, y voy a marcar nuevamente sosteniendo fuerte para que marque bien el pliegue. El origami es una técnica japonesa muy divertida, pero además es una técnica que requiere de mucha paciencia. Listo, al abrir tengo entonces un cuadrado que me va a mostrar 1, 2, 3, 4, 4 triángulos. Listo. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a doblar la hoja a la mitad. Sí, a la mitad. Sí, señora, sí, a la mitad. Lo estás haciendo perfecto. Perfecto. Con Pablo estamos preparando también un origami de un dinosaurio Pues Pablo Sánchez es fanático de los dinosaurios Y entonces él quiere enseñarles a hacer un dinosaurio en origami Listo, pero no lo estás doblando Pablo, dóblalo por favor Como te estoy mostrando, dóblalo a la mitad Eso, listo Hacia esta misma mitad, esta ala la vamos a Llevar nuevamente hacia el centro Y vamos a marcar estos pliegues Papi. Listo, retiremos esta tijera de acá Papi. Sí señor, muy bien Y luego vamos a hacer lo mismo Son eh, movimientos eh, re, repetidos Donde normalmente cuando haces un movimiento en un lado Lo tienes que hacer en el otro Listo, la tenemos así Lo vamos a repetir hacia la otro, hacia el otro lado en la mitad para que todos esos pliegues que estamos marcando nos ayuden ahorita cuando iniciemos con la figura listo la tengo así la llevo hacia el centro si la llevo al centro y la marco muy bien recuerden que la figura que estamos haciendo o la que vamos a hacer es un globo es un globo en origami es una figura muy fácil de hacer la vamos a tratar de hacer de forma eh, rápida y paso a paso. Listo. Ya la tenemos así. Vamos a mostrarle a los niños. Vamos a repetir las acciones. Recuerden que sacamos el cuadrado. La llevo hacia la mitad para que me quede un triángulo. Repito la acción en hacia el otro lado. ¿sí? Y hago los pliegues hacia el centro. Y lo repito todos los lados si podemos mirar las figuras geométricas que formé fueron muchas he formado dos triángulos cuadrados muchos cuadrados triángulos de todos los tamaños y cuadrados de todos los tamaños listo lo que vamos a hacer es que nuestra hoja de papel después de haber marcado todos los dobleces si ¿sí? la vamos a tomar en este sentido y con los dedos, con el dedo índice, el que indica, lo vamos a poner hacia el centro de la hoja Y vamos a presionar con el dedo del medio y con el dedo pulgar Vamos a presionar para tratar de hacer esta figura ¿sí? Esta figura, ya se las voy a repetir para que la volvamos a ver A medida que vayamos trabajando, la, eh, la hoja de papel se irá reduciendo Volvamos a hacerla, es muy sencilla Tomas la hoja en, los, en dos extremos, ¿sí? pones el dedo índice adentro de la hoja y el, dedo, y el dedo pulgar atrás junto con el del medio. Listo, vamos a sujetar la hoja y vamos a llevarla hacia el centro para que ella se vaya cerrando y me vaya dando esta figura. En este caso ustedes pueden ver que me quedó un triángulo pero que me queda con varias alas. Sí, me queda okay. de esta manera, como si fuéramos a hacer eh, una veleta que aparecía. Okay, ¿Cómo, ¿Cómo vas tú, Pablo? Bien. Muy bien, listo. ¿Ya hiciste el doblez? Sí. Bueno, entonces porque luego de tener esta figura... El doblez tiene, que ser así. tiene que ser así, hijo, pero ahí no te están viendo los niños. Tienes que trabajar más acá, más arriba. Eso, para que los niños vean, vamos a ver cómo va a quedar el de, el de Pablo. Estas alas, sí. Con, que me quedan en la parte de arriba okay. ¿sí? Las voy a llevar hacia, este, hacia esta esquina Hacia este extremo este. del triángulo este. Bueno, de este triángulo equilátero que tengo Entonces los extremos, las alas que me quedaron en la parte de abajo Entonces las voy a subir hacia el extremo superior Esto voy a repetir esa acción Volteo la hoja. Nuevamente. Y en este caso obtuve un rombo. Tengo un rombo. Sí. Tú tienes el rombo ya. Sí, vamos a hacer tu rombo. Muy fácil. Mira, hay que doblarlo. Vamos a doblarlo aquí, vamos a marcar este doblez acá, bien marcado, para que me deje hacer esto aquí así súper rápido. Tu hoja está como, como arrugadita. Oye, yo no fui. ¿Yo no fui? Listo, quedó así, muy bien, vamos a ver, vamos a doblarlo aquí súper rápido, aquí, hazlo con todas las hojas, listo. Listo, ahora voltea la hoja, mira, estamos así, eso, entonces espérate, espérate, espérate, espérate, volteas la hoja aquí, así, y haces lo mismo, mira, hacia arriba, y hacia arriba, eso, hay que marcar bien el pliegue primero, espérame un segundo, te ayudo, aquí, así, y luego, aquí, bueno, ya lo tienes, perfecto. Ya muy pequeño Listo, ahora Este extremo, sí, que acabo. Oye, ¿quién llegó? El anquilo, el anquilo está haciendo los prenses Sí, los está pisando Lo está pisando, listo Ahora, estos extremos que, no que tenemos acá Los vamos a llevar hacia el centro Hacia el centro eh. Son cuatro esquinas, entonces manos a la obra Aquí. Aquí. Sí Hacemos el mismo ejercicio, bien. Eso. Ya te voy a mostrar cómo tú lo haces y listo. Ahora dime tú qué figura, qué figura geométrica tenemos. Bueno, y ahora contigo, Pablo. Mira, esta puntica la vamos a doblar hacia el centro, hacia el centro. Así, mira hazlo toda, así esta para acá y así mismo las otras listo, ya estamos terminando nuestra figura ahora okay. bueno chicos, bueno, chicos el, el paso que sigue es muy importante y es necesario eh, poner mucha atención porque ya vamos a terminar nuestra figura y lo vamos a inflar para ver eh, cómo queda nuestra, nuestro globo listo, entonces Hemos hecho varios dobleces, vamos a repetirlos rápidamente, ¿cierto? Estas puntas las llevamos al centro Marquen muy bien los dobleces, eso es una recomendación Papi, Que así. les estoy haciendo para que la figura les quede perfecta Sí señor, muy bien Pablo Listo, ahora En la parte superior nos quedaron unas alitas Unas alitas, miren, a ambos lados Papi. Esas alitas, sí Esas alitas las vamos a introducir en esta cavidad, en este espacio, ¿sí? Que me está dando eh, la figura, ¿sí? Entonces, mira, ya te voy a ayudar allí. La vamos a introducir y la vamos a presionar, ¿listo? Vamos a repetir el ejercicio para que mires dónde lo pusimos. Mira, aquí se nos abre una cavidad, ¿sí? Un espacio y vamos a introducir. La puntica hasta, hasta el fondo Para que eh, luego no se nos vaya a desorganizar o desbaratar Listo, vamos a repetir la acción Nuevamente, mira, abres la alita un poco Y ahí se ve ya con el dedo, con la uña Introduces eh, Perfecto Sí. sí Nuevamente Y muy bien Ahora sí listo a ver pablo cómo vas tú ¿Ya? será que sí te va a quedar listo ya hemos introducido todas las alitas en el eh, en las aberturas y ahora ya solo nos queda inflarlo por dónde lo vamos a inflar pues vamos a buscar el lugar donde nos quedó un huequito sí que debe ser a este lado aquí ustedes lo pueden eh, ver y lo vamos a inflar para que usted observe la magia Listo, perfecto Lo tuve que inflar afuera del celular Porque no me cabía la cabeza Ahí, listo Pero miren eh, la figura terminada Como quedó de Super guapa ¿Sí? Gracias. No, no, no.